Punayala, territorio del pueblo indígena Cuna, es una región semiautónoma en el norte de Panamá, con una longitud de más de 200 kilómetros de costa caribeña y unas 360 islas, de las cuales 49 están habitadas, que constituyen una superficie de más de 2.500 kilómetros cuadrados. La identidad y prácticas culturales de los cunas fueron forjados durante siglos de confrontación y rechazo a imposiciones externas. Acercándonos al año 1903, año en que Panamá logra convertirse en una república independiente. Vemos los cambios que van sufriendo los sectores que antes no se tomaban en cuenta como el sector indígena. Estos cambios desembocan en la creación de la comarca Cunayala en 1938 lo que permitió a los cunas un considerable aislamiento geográfico con respecto a otras sociedades. Y además, se logró establecer y mantener una merecida autonomía social, política y cultural bastante excepcional para los pueblos indígenas del Nuevo Mundo. Hacia la mitad del siglo XIX, los cunas empezaron a descender desde Darién, Primero a lugares cercanos a la desembocadura de ríos y luego a las islas próximas, en un proceso gradual que se prolongó por más de 80 años. Los cunas poco a poco se asentaron en 49 comunidades, una de las cuales fue Niado, Isla del Diablo, o Ticantiquí, Río Fuerte, y era una pequeña isla de 15 casas. Soy okay. el eh, más los pobladores, que son que más se han convertido que más que que de que mas que arba a Bucumam, que arba a Bucua... Quirma al 1914, Guinea. Febrero... 14 Guineas, Guinea-Cueburga, Curiedaisa, Egutáqueña. Panamá, después de ya estar formado como república, establece una legislación llamada Civilización Indígena, con el propósito de incorporar al pueblo indígena al nuevo estado panameño, y a la vez mandan a miembros de la iglesia a cristianizar. Sin embargo, los cunas insistían en llevar sus propias vidas y que se les dejara vivir en paz. Kirma wal wese we dailego de Bastonesque burbuquat. Daisa, de Bastonesque burbuquat kinsun de Corbuquat Sailaga mado eh i guatinigiñe. Egwa mado. Haha. Parma Baldo Alejandro Arias. Amar dailego Sailaga mamado daisa. Ambayo dailego dina eh pila pila mbayono sunna daisa. Aha, kirma bueno, es que voy a ir. Bueno, ¿sabes qué? Que te diga que te diga que te diga que te que te diga que te diga que te diga que Hachuargo en Senón y Valdez. En un Nui Dón, Vigasó bueno. Samuel. Yosef. Huegui de la Elegodina, eh... Tu macho y maiz, taisa. Erera, soy maiz, taisa. Emi, las cargos, eh... Ese soldado en gasoichino, vi pirma y nao, vi pirma y digua, taisa. Nezco e burgui, vi y Tú le marbe, das coye, Ina una seda ni mioye, abrir las coye, y una mío ye, y una que obet abre lesurie, dice, uy piense qué hagan a ti ye, no las cosas oye, soy yo soco en, valegas hoy baldo, pedaí balo ye, pía daí eh, tu le en na da se la completa transformación de los indígenas en buenos ciudadanos era la meta final del gobierno en la comarca Cunayala. No solo se fijó en la indumentaria, sino en la supuesta indecencia y barbaria que incluía bañarse desnudo al aire libre, expulgarse piojos del cabello, buscar garrapatas en los cuerpos de los agricultores, enterrar a recién nacidos anormales, la ceremonia de pubertad. Esto trajo como resultado que la diferencia entre los cunas y no cunas fuera abismal. De no marcas y ambas amba nanas, y ambas amba nana nanas, y las nanas, y las nanas, y las nanas, y las nanas, y las nanas, y las y Hue dan gan mal te escudo yé, escudo. ¿Sí o no? Pero, pero Melena oye, que veímos malo ni de dónde emi hue hasta ya palio lo pe malo belo güey, pe moro yóit. Vemos lo que es lo que es lo que es lo que lo que que es que casi que nele el mato. Pain más ma baldo, mula duque, inapaqueña, ambas casi que Pain más casi que, hay nuido, colmañe bimaldo, ¿no? Guarba casi que mamado, en julio de 1924, ocho delegados cuna, entre quienes se hallaban el Saila Lindivipi, una mujer albina llamada Margarita y el secretario Philip Thompson de Niado, viajaron a Estados Unidos junto con Richard Marsh, quien sostenía la hipótesis de haber descubierto una raza de indígenas blancos. Una de las consecuencias de dicho viaje fue la creación de un clima de opinión favorable hacia el pueblo cuna, y el establecimiento de relaciones por parte de Marsh con el gobierno estadounidense. Sin embargo, la historia de la alcuna sostiene que los delegados fueron recibidos en la Casa Blanca, donde se gestaron los planes conducentes a la revolución. Pero Galamis, no ni Que soy dedo a Animal Animal de la carnaval. Uh -huh. Te he animal la carnaval. Te ibagine, smarvali, Playa un de la carnaval. Río azúcar, pera de nayo, pira de Alegodina, ampakusmasuna, dale comisión nataet, Urmurbak, dale sa, teso iba, iba, cada guena, armalurroje, dale uh, sa, yo, pira y bajine, Mweji hubo semana te eh Kier Malboku da roda Chin Smith Olo Tiwigenye deye dialogue dina eh ¿O es que cuando Ali sin. Ali sin. la mal la Dice, aquí mal la Dice, un mal mal la un mal pulegán mal la mal pulegán sobre Samuel Guerrero, el policía indígena, fue derribado por un hombre encolerizado de nombre Jimmy Smith, a quien lanzó por el aire. Samuel era un hombre grande, los dos se agarraron a puños. Los partidarios de Smith, al ver que estaba llevando la peor parte, apalearon a Samuel repetidamente. Pero ni así se rindió, hasta que alguien consiguió un hacha, vino corriendo con ella y se la hundió entre los hombros.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 uno de los logros más significativos fue el hecho de obtener su autonomía, la cual aparentemente ha contribuido al éxito de los grunas en defender su patrimonio cultural y salvaguardar su integridad territorial. Se requiere que todos los nietos de la revolución se unan y recojan la bandera de lucha para poder rescatar su identidad y responder a los cambios que afronta nuestra sociedad en este siglo. mata binago de an mar dat ablisar yo de án morbav yala bo ginagudedi e habliswe ibagi, gui e osmala Qua sabu egala, mer tu le ba idan